Fomentando el talento boliviano, el artista Leo Rosa, en conjunto de otros artistas realizará un concierto gratuito el día de sábado desde las 8 de la noche en la plaza principal. En este caso estamos haciendo el cronograma para la avenida de Leo Rosa, que está devenida llegando mañana a las 1 de la tarde, este, de ahí directamente a las 4 de la tarde eh, va a ser directamente la conferencia de prensa y firma de autógrafo eh, por mediaciones aquí en la Panamericana, que nuestro oficiador es directamente... Eh, Bustido Sofía. Como podrán ver directamente tenemos varios nosotros artistas invitados. Telonero directamente como son Carmencita, Rufo, directamente Paul, son este de Play directamente de I-55 y directamente desde Chile, el ex vocalista de la noche, este Leo, Leo, Ros, Leo Reyes. Perdón, ¿no? Esto directamente estaba Leo viniendo para promocionarse directamente su nuevo sencillo que se llama Perdóname. ¿Ya? Esto se va a efectuar en la plaza principal directamente a las 8 de la noche Así también la concejal municipal de Trinidad, Carmencita Justiniano Resaltó el talento innato que tiene el artista Leo Rosas Joven ícono de la música, eh, un triunfador, un muchacho lleno de energía, de sangre nueva En el ámbito de la música, en el ámbito de la in interpretación musical Que nos hizo vibrar eh, a través de los canales de televisión a nivel mundial y sentíamos que nuestra sangre se revolucionaba de verdad al ver a un boliviano, al ver a un pelau eh, tan lleno de vida, tan lleno de sueños y que llegó a cristalizarse y convertirse realmente en el ícono de Bolivia y en el ícono mundial de la interpretación musical.